Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Primero, quiero darles las gracias a todos por haberse inscrito en este seminario. Estoy segura que vamos y hemos dado mucha información súper valiosa para todos los que están pensando en viajar a, Can a Canadá con propósitos académicos en los próximos meses. Yo, en este momento, me encuentro con Caroline Bercu, que ella trabaja para ILAC, pero tiene un background súper interesante teniendo en cuenta la conferencia que vamos a dar hoy que habla un poco de ese mercado laboral que hay en Canadá. Ella trabajó como analista para el gobierno canadiense en el Departamento de Inmigración, por lo tanto, pues conoce muy bien todos estos procesos y hoy en día se dedica a manejar y dirigir toda la parte de convenios en ILAC eh, College, que bueno, es el colegio que nos ha acompañado en todo este evento que hemos hecho. Y bueno, Caroline, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, cuéntanos cómo estás. Gracias, Sandra. Ya es un gusto estar con ustedes y hablar con, con gente en, en España y quizás otros países. Um, ya, yeah, como men mencionaste, si sí, yo soy ex analista del mercado laboral para el gobierno canadiense, pero sigo haciéndolo. Es mi pasión um, para ver dónde hay las tendencias en diferentes sectores, campos, en qué parte de Canadá hay crecimiento, dónde necesitan más gente, de qué profesiones, etcétera, para poder guiar y asesorar a los estudiantes que vienen a ILAC para elegirles, uh, um, ayudarles en elegir la escuela perfecta um, para ellos porque, para, por ejemplo, si tú estudias marketing y tú, pero tú quieres una especialización en algo, um, la asesoría es muy personalizada. Sí, claro. No, digamos que la idea es hacer un vínculo entre ese, esos estudios y, y la experiencia que ya uno tenga a nivel profesional en su país de origen y todas esas oportunidades que se abren en Canadá dependiendo de las profesiones que sean más demandadas, en cada provincia es distinto, como tú decías, cada, cada ciudad y cada región tienen demandas distintas. Eh, y quería aprovechar acá para mencionar algo y que ya tú empieces a hablar un poco sobre todo eh, este mercado laboral en Canadá y es que estos programas eh, de educación superior en ILAC en Canadá, pues están diseñados un poco en respuesta a esas necesidades laborales que tiene el mercado en Canadá. Entonces es muy interesante sí. que no son cursos únicamente diseñados en la parte académica, sino diseñados para suplir esas necesidades y esos cargos o, o esas eh, profesiones que más se demandan en el país en este momento. Ya, yeah, y tengo una presentación de cinco slides, porque no no quiero aburrirles con like, con una presentación larga, um, mejor ser más interactivo. Perfecto. ¿Sí so, si puedo voy a compartir mi pantalla? Ok. Listo. Okay. So, el tema es el mercado laboral canadiense y cómo los colleges te preparan para integrar en ello. Diferente de universidades. Es, es, son muy diferentes el estilo de enseñanza um, y, y la forma de aprendizaje. Es importante tener una idea de por qué Canadá quiere atraer tanto talento muchas personas, um, you know, se, se escuchan rumores, Canadá está pagando a gente que quiere mudarse a Canadá, um, Canadá necesita personas en el norte porque no hay población. So, las, los, los cuatro factores son, número uno y más importante, tenemos una generación de trabajadores, empleados, saliendo del mercado laboral, en los, los próximos 10 años 9 millones de personas en un país de 40 millones de personas um, y the birth rate, la tasa de, de nacimiento es, es bajo en Canadá. So no estamos reemplazando a, a the workforce. Um, y Canadá es un país joven en términos de años um, y está en crecimiento. Las ciudades pequeñas um, están creciendo um, y tecnología, como en todo el mundo. El mercado laboral está pasando por una época um, por causa de automation, advancements en tecnología y tenemos una generación que no está capacitado en, en, este, en este área. So, ahora, para hablar de dónde hay. ¿Dónde es el boom? Like hot jobs, las tendencias. Es muy importante. Si no ves tu profesión en esta lista, no se preocupen. Um, estos son sectores de crecimiento. Um, pero dentro de cada sector, siempre necesitan las profesiones tradicionales. En you know, um, in, uh, inteligencia artificial, en in IT, in, Uh, en procesos robóticos robótica también necesitan su equipo de recursos humanos, de ventas, de mercadeo, de contabilidad. So, si si ves aquí en la lista, construcción. Esto no se refiere simplemente a plomeros y carpinteros. No, es, una, es un sector enorme y uno de los más importantes en Canadá. Eh, y estamos hablando de construcción de torres, de apartamentos, de oficinas, infraestructura de carreteras, autopistas, so ingenier ingeniería civil, arquitectos, diseños de, de parques, porque estamos we're expanding. So, todas las ciudades están en un rápido periodo de crecimiento. Um, las provincias están atrayendo más inmigrantes y, te y tenemos que mejorar y construir nuevos ambientes. Um, como en, en todo el mundo, hay un big push para todo que ver con procesos, operaciones, control de calidad, Um, Cómo mejorar sistemas y procesos y reducir costos. So, en esto también viene um, logística, supply chain, big data, analítica de data, análisis de, de negocios y business, gestión de proyectos. Todo que ver con mejorar el sistema. Um, y en el lado más human, salud. Um, algo muy atractiva de, de Canadá es nuestro sistema social, nuestro sistema de salud, y porque todo el mundo tiene acceso gratuito a todos los servicios. Necesitamos más enfermeros, um, healthcare assistance, informática de salud, um, gerontology, que es un área para atender al bienestar. De la generación jubilada. No, sé, no, no estoy hablando de gente enferma, um, sino gente que quiere continuar viviendo bien, activo. Eso es un, un excelente área para los fisioterapeutas, por ejemplo. Um, health administration. En todos los hospitales necesitan health information management. Um, y otro área muy importante: um, alimentos y agricultura. Hay un, hay un gran cambio ahora um, de implementar tecnología en agricultura. So, um, y en innovación de alimentos con el, eh, la tendencia de comer bien, comer sano, no comer tanto carne. So, son áreas en, en alto crecimiento. Um, y otros áreas que no, no agregué aquí, web design, user experience. Um, muy importante, porque todo es en línea, todo es mobile applications. Voy a tomar una pausa um, si hay preguntas. Um, y la próxima parte de la charla es por qué los colleges. So Sandra, ¿cómo ¿quieres hacerme algunas preguntas antes de este capítulo? Me preguntan, sí, quería hacerte una pregunta particular y es que yeah. eh, Digamos que en cada provincia puede haber una necesidad específica. Entonces me gustaría saber si estas profesiones que nos acabas de mencionar son demandadas en todas las provincias o si hay una provincia en particular que necesite ciertos perfiles calificados o si en realidad pues todas las, las provincias necesitan estos perfiles y estas profesiones. Ya yeah, todas las provincias y una pregunta muy común es. Si hay trabajo en las ciudades pequeñas, o oh, no me dicen que tengo que ir a Toronto o Vancouver porque hay más empleo. Sí, es verdad. Hay más trabajo, pero es relativo. Hay más gente postulando esos trabajos. O sea, la competencia es, es lo mismo en una ciudad pequeña o en una ciudad grande. Um, Aprovecho a um, hablar de algo que para mí es muy importante tener en cuenta. Las ventajas de ciudades pequeñas. Tienes más conexiones. Tienes una red. Tienes una comunidad. Tu profesor o tu vecino puede conectarte con una oportunidad. Cosas que no, no pasan, que no suceden en ciudades grandes como Toronto no no es que somos más fríos aquí en Toronto um, sino más ocupado y más un poco más cerrado en las ciudades pequeñas puede ser la persona que con quien hablas en el parque en las iglesias en en el supermercado um, y los profesores en las escuelas en ciudades pequeñas tienen más tiempo en Toronto terminan de, de trabajar y, y necesitan correr porque tienen que manejar una hora y media o tomar el tren uh, a su hogar. Um, so, ciudades pequeñas y ciudades grandes, las dos tienen sus ventajas. So, realmente es, es preferencia pers um, personal. Si tú no podrías vivir en una ciudad de cien mil personas, ok. Um, otra ventaja de las ciudades pequeñas, costo de la vida. Eventualmente todos quieren comprar una casa. Hay ciudades donde se puede comprar una casa por 100 mil um, dólares. La costa atlántica de Canadá. La gente más simpática, más linda, más amigable del país um, te reciben con, con abrazos abiertos ahí. Um, y el costo de la vida es fantástico um, pero no es decir que si Toronto te atrae, go to Toronto you know, vas, a, vas a encontrar un, un apartamento para rentar um, y ya yeah, se gana un poco más en Toronto por el, el costo de la vida okay. se gana un poco más pero también se gasta un poco más se, gana, entonces... se gasta mucho más Exacto, exacto. lo que nosotros siempre recomendamos y, y digamos un poco hacia donde enfocamos la asesoría es que el estudiante elija la ciudad que crea se ajusta a su estilo de vida, a sus expectativas, en todas las ciudades hay muy buena oferta laboral, en todas las ciudades va a encontrar eh, un lugar para hospedarse y, y en realidad Canadá es un lugar muy multicultural, entonces digamos que un estudiante internacional se siente cómodo cuando llega a Canadá, entonces son cosas que nos ayudan a, a poder elegir cualquier ciudad sin tener ese miedo un poco que tú mencionabas anteriormente. Entonces, cada ciudad tiene sus pros y sus contras, pero la idea es elegir esa ciudad donde ustedes en realidad se vayan a sentir cómodos. Ya, yeah. yeah. um, en las ciudades pequeñas, la mayoría tienen una universidad. Las universidades atraen talento y cuando hay universidades también hay excelentes restaurantes, servicios, porque para atraer a los profesores, investigadores, necesitan también tener un ambiente dinámico um, con cultura, right? artes, teatro, etcétera, etcétera. Um, so, hablando de colleges, ¿cómo son diferentes de las universidades? Las universidades, como en todo el mundo, um, son más teóricas la forma de enseñanza. Los colleges son más prácticos, más aplicados. Los programas, el contenido está diseñado en colaboración con expertos de la industria. Y cada dos años están actualizando el contenido para responder a las necesidades del mercado laboral. Los colleges son muy, muy vinculados, muy conectados con la industria. La mayoría de programas en los colleges incluyen prácticas profesionales. Co-op se llama. Um, y hay un coordinador de co-ops en cada college y su, se dedica a colocarte en tu co-op, en tu, en tu pasantía. La mayoría de personas quedan contratados donde hacen la práctica profesional porque la empresa ya invirtió 14 semanas capacitándote. Ya conoces el equipo, ya estás integrado, no quieren perder esa inversión de tiempo. Um, so si hay una apertura, una oportunidad, te ofrecen el trabajo porque ya, ya estás interno. Um, job fairs, ferias de trabajo. Los colores lo arreglan dos veces por año. Y invitan las empresas, las, las, like the companies con quien colaboran. Y las empresas saben que los estudiantes son muy bien capacitados en sus programas. Y lo saben porque son personas de las, las empresas que están dando clases. Dedican tres horas por semana para dar clases mientras todavía están trabajando en el mundo real. Um, so por ejemplo, si haces un posgrado en logística, tu profesor de supply chain también es el director o el CEO de logística en Costco, en Coca-Cola. Si haces un programa en marketing digital, tu your instructor también trabaja en mercadeo en Mercedes-Benz, etcétera, etcétera. So te comparten casos reales todo al día, todo actualizado. So, la forma de aprendizaje es muy interesante, muy interactivo. En vez de memorizar, como like en, en las universidades, escuchas, tomas notas, memorizas, tomas un examen. En los colleges, está trabajando en, en equipos, haciendo proyectos, como si fueras el mundo real, para que cuando terminas tu diploma, tu posgrado. Pasa tu trabajo y, y la empresa no necesita capacitarte. Nada más te presenten con la cultura de la empresa, conocer el equipo y ya estás trabajando. OK, so my best advice, my, my advice de cómo elegir el mejor programa para ti. Puede haber cinco ingenieros civiles en, en esta charla, pero para cada persona puedes acomodar algo diferente, bas basado en tu perfil, en tu experiencia laboral, en tu área de interés. So yo siempre digo, ¿quieres hacer algo un poco diferente de todos? Um, you know, cuando estás en LinkedIn, quieres algo que se destaca, que se resalta. Um, si es business, no quieres business general, quieres operaciones o e-business o just algo que, que es diferente. Um, si estudiaste arquitectura en España, no hagas un maestría en arquitectura, sino un posgrado en arquitectura sostenible, um, en gestión de proyectos, en ventas. Um, algo que complementa lo que ya estudiaste porque es tu oportunidad de abrir más puertas. So that's that's my best advice. Y eso es la presentación. Prefiero dejar tiempo para pasos, preguntas. Perdón, hemos tenido varias preguntas acerca de profesiones específicas, pero en realidad eh, cuando vamos a ver ya en detalle los programas, exacto, esta, esta diapositiva, aunque una persona no encuentre su profesión específicamente aquí en este listado, igual va a encontrar opciones relacionadas, como tú decías, la idea no es estudiar algo exactamente igual a lo que ya hiciste, así sea un posgrado, sino ir un poco más allá. Entonces, eh, la idea no, no es que si no ven acá su profesión no van a encontrar eh, un, un, un programa, no, todo lo contrario, van a encontrar un programa que sea complementario, y la idea es que yeah. se apoyen en nosotros para encontrar ese programa complementario que perfile ese, ese curso que ustedes van a hacer hacia las oportunidades laborales que van a encontrar en, en el mercado en Canadá. Entonces, nos han escrito ingenieros, nos han escrito personas que han estudiado administración. Ahora, me gustaría que nos contaras un poquito eh, acerca de cómo trabaja la industria de la mano de los colleges. Como tú decías, los preparan para yes. que no haya necesidad de hacer un entrenamiento que tome mucho tiempo, eh, que les cuesta dinero, obviamente, a estas empresas, sino que ya el estudiante o la persona, una vez termine el curso, tenga ese eh, como esa formación que le permita ingresar a las empresas más fácil. Entonces, esto, ¿cómo, cómo, cómo digamos, se coordinan las industrias? ya yeah. so los colleges crean nuevos programas cuando alguien del Ministerio de Industria dice OK, hay alta demanda para gente en uh, administración de eh, retirement homes o eh, gestión de emergencias, por ejemplo. Se reúnen, crean un programa y contratan eh, profesores de la industria para compartir sus conocimientos, expertise y luego um, contratan los egresados, porque es, es una colaboración muy, muy tight. Um, Nuevas áreas, por ejemplo, que, que no mencioné, esports, todo que ver con gaming. Um, so, contratan profesores de la industria para dar clases interactivas y prepararte. Es como un, una licenciatura, no sé cómo se dice, bachelor degree en España, acelerada En vez de cuatro años, aprendes solo lo que necesitas saber para ejercerte en el campo. Um, y es muy profundo. Son especializaciones muy profundas. Perfecto. Bueno, Karen, ya tenemos muchas más preguntas. Acá tengo una que me parece muy interesante y es, si tienen en cuenta tu experiencia laboral, ¿cuándo te van a contratar? La que tú ya tienes en tu país de origen. Voy a leer la pregunta, perdón, perdón. ¿Tienen en cuenta mi experiencia laboral en mi país? La que ya yeah. la que tenía antes de llegar a Canadá. Ya. Yeah. Um, ya, yeah. so, tu experiencia cuenta, pero también quieren ver tu experiencia canadiense más por la integración cultural que por lo que sabes hacer. Porque Canadá es menos formal que otros países, ¿verdad? Right? No es señor, sir, um, es, es más igual. Um, y I mean, no, no vamos a la oficina en corbatas y, y en, en suits. So, la idea de la experiencia canadiense es, es más para integrarse en la cultura. Perfecto. Otra pregunta, ¿pueden haber cambios en el área de la carrera? Es decir, ser profesional en administración y luego hacer un programa en gastronomía, por ejemplo. Absolutamente. Si hay un área que te pasiona, que te fascina, um, absolutamente. Si, si estamos hablando de algo, like un, un gran salto, ¿quiere te, like, tener en cuenta edad? Alguien de 40 años entrando en un nuevo campo, um, posiblemente no vas a tener la misma suerte como alguien de 25 años. Um, y no es cuestión de discriminación, es que alguien más joven just tiene, nació con computación, con programación y es, es, es más nativo para ellos. Pero absolutamente, v vemos gente cambiando de ingeniería a cine, televisión, broadcasting, entretenimiento. So, si tienes la pasión, absolutamente. Perfecto. Otra pregunta. ¿Es necesario homologar un título universitario para poder acceder a un trabajo? No, ok. Si eres un ingeniero, hay un proceso de homologar tu título aquí y um, es un proceso. Necesitas trabajar un cier cierto número de, de horas con un ingeniero profesional como tu supervisor y tomar unos exámenes para tener el, el, la designación profesional. Um, lo mismo como derecho, medicina, etcétera, pero lo demás no. Exacto. O sea, ya haciendo un curso técnico en un college, tú vas a poder trabajar en lo que estudiaste. Yeah. Probablemente yeah. Tú, tu college sí vaya a tener en cuenta cuál es tu background, o sea, qué bachelor tienes para admitirte, por ejemplo, en el caso de los eh, postgraduate que te exigen tener ya un bachelor, entonces sí se tiene en cuenta. Pero cuando ya terminas ese programa que haces en Canadá, no necesitas homologar la carrera, a no ser de que sea algo muy específico, como nos mencionaba Caroline, ¿verdad? Yeah. Y un área que está en la lista, pero no, no toqué, contabilidad. Es un área siempre en los top 15 profesiones. Y es una profesión tradicional, pero ahora se necesita el, se canaliza por el lado de tecnología, um, so necesitan contabilidad forense, como investigar fraude, um, compliance, todo que ver con like, money laundering, um, financial like, tecnología de finanzas, son muchas oportunidades, mucha empleabilidad por todo el país para accountants, y ganan bien aquí. Perfecto. Otra pregunta que tenemos, bueno, nos preguntan si estudiar un idioma ya sea inglés o francés, ¿puede influir en esa facilidad que tenemos para encontrar empleo? I mean, aunque sea un país bilingüe, no es tan importante. Um, si si vives en Quebec, obviamente sí, y en Ottawa, porque es el capital, sirve mucho. Pero si quiere trabajar en áreas de gobierno. Y si tenemos gente aquí um, de, de politics o algún interés en gobierno, Um, hay un college en Toronto que tiene excelentes posgrados con prácticas profesionales. Um, si sí, es, es tu camino. Perfecto. Bueno, pues, Carolyn, yo creo que nos ayudaste muchísimo. <risa> eh, creo que es muy valiosa toda esta información para que los estudiantes sepan que van a encontrar una opción para ellos y una opción que sí o sí va a ser demandado, porque ninguno de estos programas han sido diseñados de manera aleatoria, todos han sido diseñados en concordancia con esa demanda laboral que van a encontrar en Canadá. Entonces, los esperamos, ya saben que en esta charla vamos a tener eh, el sorteo de cuatro semanas de ILAC like Keys, es decir, de inglés, que ustedes pueden tomar para justamente cumplir con ese requisito y matricularse ya en un programa de educación superior, entonces ya... Tendremos en estos días los ganadores. Muchas gracias a todos. Caroline, mil, mil, mil gracias a ti por toda la información. Espero nos veamos pronto y, y nada, que estés muy bien. Gracias, fue un placer. Saludos a todos. Chao. Oh